Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quede que queréis. Mirar, hoy vamos a ver cómo podéis hacer hasta, hasta 734 dólares al mes con CPA Marketing, especial para novatos. No te hace falta ser experto, no te hacen falta habilidades de programación, no te hace falta tener apenas nada con el CPA Marketing, como te lo voy a mostrar, especial para novatos.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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una de ganar dinerito con internet, abre una y pon métodos con Betty Romerito y guárdalo ahí para tenerlo siempre a la mano. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esto. De ganar 734 dolaritos al mes con CPA Marketing para novatos. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es estar dentro de una red de CPA. Hay muchísimas en el mercado CPA Grip, Latino CPA, CPA Lead, AdWord Media, Max Bounty. Hay muchas. Por facilidad, por facilidad, vamos a usar CPA Grip, que es equivalente a CPA Lead. No es difícil meterse, es realmente sencillo, no te van a pedir pruebas de pago, no te van a pedir sitio propio, no te van a hacer entrevista, así que es muy sencillo entrar y por eso hago mis tutoriales con esa red. Yo ya estoy en CPA Grip, así que voy a ir a CPA Grip. Es esta, esta es mi cuenta demo, no es mi cuenta real, siempre vas a ver esta cuenta en ceros, no es la que uso para trabajar, es la que uso para hacer tutoriales, nada más, no para trabajar, para hacer tutoriales. Una vez que sabemos qué red vamos a trabajar, vamos a preparar todo el ecosistema para empezar a, a generar esos dineritos. Para esta estrategia vamos a ir en sentido de atrás para adelante, es decir, vamos a construir un sitio web que vamos a compartir en diferentes redes sociales y luego vamos a meterle el Content Locker. No te asustes, no vas a tener que construir nada, no necesitas WordPress, no necesitas hosting, no necesitas nada. Lo primero que vamos a ir es a Google y buscar lo siguiente. Yo lo he hecho con esa búsqueda, tú puedes hacerlo con lo que tú quieras. Vamos a ir a Google y vamos a buscar en inglés how to see. Y si, si ves que es, le pongo how to see, viene how to be confident, how to start mesh, how to catch. How to create, how to cheat, how to center. Yo voy a buscar how to be confident. Y en how to be confident me aparecen un montón. Mira las búsquedas. 857 millones de búsquedas. Un montón de gente quiere tener más autoestima. Y para tener más autoestima, pues, o más seguridad, lo que quieras, vienen esta serie de cosas. Hay un montón de artículos. Tú escoges el que tú quieras. ¿Ves? How to be confident with, how to be 8 tricks to yourself into feeling confident, uh, how to be more confident, hay muchos. Yo elegí este, este de Tony Robbins, porque tiene mucha autoridad, ¿ves? Y lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar en un sitio nuevo. ¿Qué sitio nuevo? Puede ser Google Drive, puede ser OneDrive, puede ser lo que tú quieras. En este caso, para que tú no tengas que pagar nada, hay un sitio que se llama Just It. Justpaste.it, just paste it. Y ahí tú puedes poner todo lo que tú quieras. Así que voy a coger este sitio de Tony Robbins y voy a copiar todo el contenido que dice How to be Confident. Vamos a hacerlo ahí, todo hasta abajo. Hasta abajo. Más abajo, más abajo. Todo, lo voy a copiar todo. Hasta aquí. Lo voy a copiar. Control C sin más. Y me voy a just paste it Y lo voy a pegar. Sin más tampoco. Si te fijas, me ha copiado todo perfectamente bien, todo me lo ha copiado súper bien. Y lo que está en rojo, ¿ves? Son enlaces a lo que hace Tony Robbins. Yo lo que voy a hacer es este enlace, quitarlo, ¿ves? Como dice aquí este enlace, fuera el enlace, fuera el enlace. Y los enlaces que a mí me sirvan, por ejemplo, esta, Limiting Beliefs, lo que voy a hacer es este enlace, lo voy a cambiar. Y aquí voy a poner mi Content Locker. ¿Cómo voy a hacer el Content Locker? Muy fácil. Voy a cancelar esto. Y voy a ir a buscar a Google PLR Free. Y buscar a libros que sean gratis y que sean de licencias libres de derecho. Para que yo no tenga que pagar nada. Si yo pongo PLR Free en Google, me salen montones y montones de sitios de PLR Free. ¿Ves? Muchísimos, muchísimos. Yo lo que quiero es un librito sencillito. Hay muchos, yo me fui a este sitio, ¿ves? Este sitio que se llama Free PLR Downloads y encontré este librito que se llama Growing Yourself Confidence. La descripción es eh, presentando Growing Yourself Confidence una guía de cómo aumentar tu autoestima. Dentro del, dentro del libro descubrirás los puntos acerca de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. 21 paginitas, ese es uno. Y fíjate que dice download, pero es un anuncio, este download es otro anuncio, y yo lo que tengo que ir es a este botoncito escondido, que dice, fíjate cómo en la parte de abajo, en esta parte, va a venir el enlace a la descarga. Yo lo que voy a hacer es copiar el enlace, copy link. Y este, me voy a ir a CPA Grip, dentro de CPA Grip me voy a Monetization Tools, URL File Lockers, Create New File Locker, acepto todo, le doy a continuar y le voy a poner aquí self-confidence para no liarme y bain vamos a poner en lugar de bain-douard, vamos a ponerle el título de nuestro librito y vamos a ponerle aquí esto, ves, growing your self-confidence en este botoncito que se queda ahí súper chulo, completa una entrevista para bla bla bla, después tú vas a conseguir, súper fácil, y aquí Vamos a cambiar también con este texto un poquito más largo. Y lo vamos a poner aquí también. Ahí está. Growing, user confidence, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a poner esto. Hope to grow, user confidence. Vamos a ponerlo en un tono azul. Azul. Este azulito. ¿Ves? Que se ve más amable. Y ya está. Vamos a poner una imagen si queremos. Vamos a poner la imagen. Esta imagen que está aquí la vamos a abrir en una nueva, en una nueva pestaña. Y voy a copiar la URL que aparece en la parte de arriba. Y la voy a poner aquí en CPA Grip. Le voy a poner un, una imagencita. Submit. Y ya está. mira Qué bonito se ve. Lo voy a poner centrado. Fíjate. Y así ya la gente se anima más a bajarlo. Y aquí. Aquí. Vamos a poner este URL que está hasta aquí. Este botoncito. Le vamos a dar copiar enlace. Ni siquiera lo tienes que subir a ningún lado. Lo puedes poner ahí. Y lo vamos a poner ahí. Ya está, toda lista, toda genial. Y lo vamos a guardar. Vamos a ir por los enlaces. Get links. Recuerda siempre irte a los más nuevos. Rushing folder. Esta, por ejemplo. Lo podemos customizar, pero vamos a ponerlo en este caso así, copiado. Y aquí en el paste it, me voy a paste it. Esta la voy a poner, esto fuera. Y le voy a poner mi enlace. Save. Y en powering once, también lo mismo. Voy a cambiar el enlace. Fuera. Lo pongo el mío. Save. Y vamos a poner aquí. Once you know your purpose. Learning. Ahora este. Lo mismo. Vamos a quitar el enlace del señor Robbins. Y ponemos el nuestro que es más lucrativo. Y así los vas a cambiar todos. O bien los vas a ir quitando. Este lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Esta lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Este, por ejemplo, lo voy a dejar y voy a poner el mío. Ahí está. save. Este lo voy a quitar. Este lo voy a quitar. Este lo voy a dejar fuera, lo pego, save eh, scarcity mindset, lo quitamos como ves aquí puedes poner un montón de cosas, hay el fuera, ni siquiera tienes que saber leer inglés unlock your potential este lo vamos a poner fuera y lo ponemos así, save eh, positive visualizations este también lo quitamos, lo pongo save me queda menos todos los demás los voy a quitar porque ya me he cansado de poner los enlaces y se lo voy a dejar un par más. La ley de la atracción fuera, mastermind fuera, la proximity fuera, inspirational quotes fuera, final city fuera, research fuera, voy a la 17, me queda apenas nada, release mí fuera, lejo de paz fuera. Living the present, por ejemplo, este sí que lo voy a dejar. Y vamos a quitar esto y lo ponemos. Ya lo tenemos listo. Esto lo puedes arreglar. Vamos a ponerle, por ejemplo, así. Nos hace falta un título aquí. Y en el título vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco listos y vamos a ponerle Growing Yourself Confidence según Tony Robbins. Y como es según Tony Robbins no, lo, no me lo sé, voy a poner en el Google Translator lo voy a poner en español a ver qué me saca según Tony Robbins, creo que se escribe así. Bye, es bye. Entonces vamos a poner Robin User Confidence, Tony Robbins. Lo copio, me voy al Just Paste it y lo pego así. Puedo poner estas en negritas. Se puedes arreglar lo puedes hacer ya muchas cosas, pero para ir rápido en el vídeo, porque si no nos vamos a tardar un montón, lo que voy a hacer es dejarlo así. Y ya lo arreglaré cuando acabe de grabar. Listo. Ya lo tenemos. Y una vez que lo tengo. Lo voy a guardar. Lo voy a publicar. Me voy al final. Publish. Le doy clic a Publish. Ponemos el robo test. Vamos a poner. Dice que. Ship. Ship. Si no sabes lo que es esto. Lo copias. Son ovejas. Y te vas al traductor. Y le pegas en inglés. Oveja. Pues te vienes nuevamente aquí. Y seleccionas las ovejitas. Verify nos da un, una URL. Te la voy a mostrar. Es esta. Tengo aquí mi texto. Esta URL, pero podemos modificarla. Le voy a dar a Edit. En Editar le ponemos en Opciones y aquí me lo puede, me pone lo que sea. Entonces yo aquí le voy a poner Tips para que sea. Y ahora sí lo vamos a guardar. Publish y ahora sí ya tenemos nuestro enlace. Ves, le doy clic a estos tres puntitos y este es el enlace que yo voy a compartir. O este otro, que es un short. Tengo también ya el PDF. ¿Ves? Lo tengo todo. Para que yo pueda empezar a trabajar con lo que yo quiera. Voy a copiar este enlace. Control-C. Me lo voy a poner aquí, en mi blog de notas. Voy a copiar el short. Control-C. lo voy a poner en mi blog de notas. Control-V. Y tengo también mi PDF, por si me hiciera falta. ¿Vale? Y ahora voy por el tráfico. El tráfico, me voy a ir a Facebook y en Facebook voy a buscar grupos que sean de self-confidence o cualquiera que sea de confidence. Si yo le pongo confidence, bueno, me voy a los grupos y en los grupos voy a empezar a anexionarme a, a grupos porque en este perfil no tengo 4.731.000 esto está muy bien, 7 posts al día 1700 con 5 posts al día, está muy bien self love and self care, 35.000 3 pos al día, 159.000 not to self, esto está muy bien tú te vas a ir metiendo en los grupos, join, join siempre elige el perfil, no te unas con una página porque entonces no, no te dejaron. si tú ves este tipo de, de grupos mejor no te metas porque esto significa que van a moderar lo que tú hagas. Entonces yo aquí fuera no quiero que moderen mis posts. Voy a este otro y voy a poner el siguiente post. no voy a, ir, me voy a ir al traductor y le voy a poner cómo aumentar tu confianza según Tony Robbins. A ver si me corrige Tony Robbins. Sí. How to boost your confidence according to the... Listo. Copio. Y me voy a los grupos. Como no tengo ningún grupo. Pues me voy aquí a mi perfil. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner el enlace directo. ¿Qué enlace? El del it Este por ejemplo. Control C. Y me voy aquí. Porque como es un it No me lo van a detener. Y lo pego. ¿Veis? Ahí está. Súper bonito. De aquí lo puedo compartir a diferentes grupos. Y es lo que vas a hacer. Ahora mismo yo no tengo ninguno de Confidence. Ah mira. Ya está. Public Group, ya me han aceptado, así que lo voy a poner ahí y vamos a poner React Today. Y le vamos a dar post. Y ya lo vamos a postear y la gente entrará y eso es todo. También puedo irme a YouTube mismo. Me voy a YouTube y en YouTube puedo poner Confidence. Self Confidence. Y dentro de Self Confidence me van a salir muchos vídeos, ¿ves? Como tal, este tiene un millón de visualizaciones hace tres años, ser Confidence. Voy a ponerlos según eh, esta semana. Mira, este por ejemplo construye una imparable autoestima según Fulanitos de Tal. Vale, 50 visualizaciones. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a abrir en un nota. Me voy a ir a los comentarios porque la gente lee los comentarios, aunque tú no lo creas, la gente los lee. Voy a darle un like. Y voy a poner aquí un comentario. ¿Qué comentario? El mismo título que he puesto en Facebook. Listo. Tal cual. Comenta. Y cuando la gente vaya, van a encontrar esto. Inofensivo. Ahí está. Pero cuando le den clic en los enlaces, clic, van a llegar aquí. vas a salir, Está saliendo de tal, bla, bla, bla. Le vamos a dar skip este mensaje. Continuamos. Y ahí está, Robin, User Confidence, bla, bla, bla. Y si lo quieren descargar, clic, tienen que rellenar alguna de las encuestas. Listo. Tú no tienes que crear nada de nada. Las landings son absolutamente inofensivas. Super White Hat Y Es muy segura, no la han baneado para nada. Es muy seguro es, este sitio. Así que puedes aprovechar para hacer un montón de ofertas de CPA de cualquier tipo. Cualquier tipo te va a funcionar perfectamente bien. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que no hayas perdido ninguno de los pasos. Voy a recapitular para ti. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos construido un post que se llama Growing User Confidence by Tony Robbins, que nos hemos robado el contenido de Google del sitio de Tony Robbins. Lo hemos copiado y lo hemos pegado aquí sin más. Ahí está todo pegadito, todo bonito. Hemos puesto en los enlaces, todos los enlaces que había o los que hemos dejado, nuestro Content Locker. ¿Cómo hemos hecho el Content Locker? Nos hemos ido a un PLR. Dentro del PLR hemos buscado un ebook que hable de Self Confidence. Nos hemos cogido el enlace. Nos hemos ido a CPA Grip. En CPA Grip hemos creado un Content Locker y en el Content Locker hemos puesto el enlace del de ebook. Este enlace es el que hemos puesto en nuestro Post de Just Pasted. Luego, este enlace de Just Pasted, que es súper inofensivo, lo hemos empezado a compartir en distintas redes sociales y a dejarlo también en, comentar, en comentarios de YouTube. Y ese es todo el sistema. Como ves, es muy sencillo, es indoloro y no te cuesta ni un solo centavo a ti. Nada. No te preocupes porque todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que tú no tengas que ir buscando de aquí y allá porque parece que es mucho, pero en realidad es poquito. Y con esta técnica tan sencilla yo he generado más de esto. Pero vosotros, como sois novatos, vais a poder generar hasta 730 dólares al mes con SPA Marketing. ¡Ojo! Si lo hacéis correctamente, si lo hacéis exactamente como yo y lo compartís una vez como lo he hecho yo, no vais a ganar nada nada de nada, tenéis que hacerlo con constancia, compartir diario en 20 grupos de Facebook diario en 20 o 30 comentarios de Youtube, diario en 20 o 30 eh, mensajes de Twitter en fin, hay que trabajar por arte de magia no va a funcionar ni poniéndolo en un solo post, <ríe> así no funciona bueno marketers, lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya gustado esta técnica para hacer estos dineritos al mes, que la disfrutéis que la pongáis en marcha. Recordad que todos los enlaces están aquí abajo en la descripción. Si tenéis alguna duda, también podéis ponerla en los comentarios y yo os la resolveré a la brevedad posible. Marketers, os envío un abrazo muy grande. Os agradezco mucho el tiempo que he dedicado para ver este video. Y recordad que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!